Muy buenas tardes dentro de la materia de cálculo 1 el tema a tratar es derivadas es importante recalcar dentro de este tema las reglas y dentro de ellas pues la regla de la constante que no es más que al derivar una constante como en, el, en la presentación nos indica digamos menos 15 en este caso a contrario de los límites pues la, la derivada de una constante es igual a cero si nos piden derivar esta función el resultado sería cero la regla de la potencia también es muy importante que la podemos encontrar directamente como en el ejemplo que nos dan la función es igual a x a la séptima o también se la puede representar en la función de la raíz es decir que en este caso bien podríamos tener que x sea igual a dos tercios lo que aplica en esta regla es que debemos sumar un número más a, al que tenemos ¿sí? y multiplicarle por la variable la regla del factor constante no es más que eh, como la variable igual aquí como les decía pues la regla de la constante siempre que una constante es cero y como tenemos una variable al lado de esta constante pues se, lo que se hace es copiar el mismo valor de la constante y derivar la función que está a la, continua a estar a esta función la regla de la suma pues es eh, independiente se hace la la derivada de forma independiente ya sea suma o resta. ¿sí? En este caso, como ustedes ven, la función que nos están dando es una función en donde tiene una potencia que la derivada de esta sería menos 1, x elevado a la menos 1. ¿sí? Y dice más 7 y como les explicaba anteriormente, pues la regla de una constante vendría a ser 0. Por lo tanto, el resultado solo sería menos x por 1 sobre x otra de las reglas y muy importantes son las reglas del producto ¿sí? que para poder entender eh, la vamos a ir resolviendo la función que nos está dando en donde nos dice que la regla de la función del producto cuando en este caso la función que nos da es igual a x menos 1 por 3x menos 2 ¿sí? la función del producto nos dice que lo toma como esto como una función una y esta es una función 2 es decir que la derivada de una función o de la aplicando la regla del producto pues es igual a derivar la función 1 ¿sí? por la función 2 es decir copiarla igualita a la función 2 más aquí en cambio es lo contrario copiamos tal como está la función 1 y multiplicamos la derivada de la función 2 esa es la regla del producto para poder entenderla la vamos a resolver la función que nos dan. es decir derivo f1 que sería x menos 1 aplicando las reglas anteriores pues decíamos que la derivada de la derivada de, de una variable pues en este caso restamos sería 1 ¿Sí? y la derivada de una constante es 0 por lo tanto la función 1 derivada en este caso vendría a ser 1 por la función 2 es decir que voy a copiar esta función 2 tal como está, sería 3x menos 2 más aquí me dice que copie tal como está la función 1 que en este caso es x menos 1 por la derivada de la función 2 en este caso eh, la función 2 aplicando la regla del cociente pues tenemos que aquí que tenemos 3 por x que al derivar x me sale 1 por lo tanto me quedaría 3 menos la derivada de una constante que en este caso sería 0 me quedaría solo 3 aquí ya lo que tengo que hacer es simplemente resolver un producto y luego esto una suma se quedaría 3x menos 2 más 3x menos 3 resuelvo la diferencia que en este caso sería 6x menos 5 tendríamos el resultado de la función dada continuando con las, con las reglas del cociente pues eh, igualmente nos da un ejercicio para poder aplicar esta, esta regla la función que nos da es una función que está compuesta tanto con el numerador como el denominador ¿Sí? aquí quien nos dice las derivadas para yo poder derivar esta función nos dice aquí igual lo toma a la parte del numerador como una función 1 ¿sí? y a la parte del denominador como una función 2 por lo tanto me dice que al derivar un cociente me dice que la función 2 la debo elevar al cuadrado tal como está, ¿sí? Y en el numerador debo copiar la función 2 tal como está por la derivada ¿sí? de la función 1. Menos aquí, vuelta, es lo contrario. Es decir, que aquí copio tal como está la función 1 por la derivada de la función 2 es lo que me indica la regla del cociente. Aplicando esta regla en la función dada, lo que, no, lo que debemos hacer es lo siguiente: el denominador elevaría al cuadrado, sería 2x elevado al cuadrado por va, perdón, en el numerador me dice que copio igual el numerado el denominador que en este caso sería 2x por la derivada de la función 1 esta derivada de la función 1 lo que hago es aplicar las reglas anteriores es decir x al cuadrado copio la potencia y le multiplico la variable pero con la potencia sumada es decir 3 más, 2 más 1 sería 3 menos tendría aquí una regla en la que aplico tengo una constante con una variable y como esta variable tiene la potencia 1 se me hace se me hace 1 y multiplico 1 por 5 se me harían menos 5 aplicando la regla de la constante pues una constante la derivada se me hace 0 por lo tanto la función 1 derivada quedaría 2 x al cubo menos 5 aplicando la regla pues me dice que haga una diferencia entre la función 1 es decir tal como tengo la función que sería x al cuadrado menos 5x más 7 le multiplico la derivada de la función 2 que en este caso sería 2x por lo tanto la, la derivada de la función 2 la derivada de la función 2 sería 2 aquí ya lo único que tengo que hacer es Simplific primero realizar los productos y luego simplificar términos semejantes, que sería 4x a la cuarta menos 10x menos 2x al cuadrado menos 10x más 14 más 14 elevado a 4x al cuadrado lo que podemos hacer es ver si existen términos semejantes que en este caso tenemos menos 10 continuando tenemos 4x a la cuarta simplificamos términos semejantes que sería menos 10 más 10 al más 10x ¿sí? y tendríamos menos 2x al cuadrado más 14 todo sobre 4x al cuadrado aquí tenemos la solución eh, aplicando la regla del cociente por último tenemos la eh, aplicando la regla de la cadena que más que todo es una una regla en la que yo puedo utilizar varios, varias reglas anteriores, sí, conjuntamente, y la que puede contener, como su nombre mismo lo indica, regla de la cadena. Eh, regla de la cadena, pues esta contiene a varias otras funciones dentro y que debe ir derivando poco a poco. Para poder entender, vamos a hacer este ejercicio. sería x al cuadrado más 2 al cubo menos 3 x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 1 ¿sí? al derivar esta función como ustedes pueden ver hay, un, hay términos que tienen potencia y a su vez existen términos dentro de esta potencia que pueden ser derivadas entonces la regla de la cadena lo que me indica es que primero lo voy a ver a esto como un solo término, es decir, como que fuera u igual al cubo. ¿Cómo derivo u igual al cubo? Es 3u elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que aplico es esto primero, es decir, 3 por, en este caso, u vendría a ser todo lo que está adentro, que vendría a ser x al cuadrado más 2. Sobre 2, adicional a ello, la regla de la cadena me dice que también debo derivar lo que está dentro de u, es decir, multiplico lo que está dentro de u, y que sería 2x ¿sí? menos si aplica lo mismo aquí, copio la constante que en este caso es 3, aplico lo mismo, digo que u es igual a x al cuadrado más 2, por lo tanto, tendría que u está elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado esto tendría 2, 2 u. Reemplazo este valor, por lo tanto me quedaría 2 por u, que vendría a ser en este caso x al cuadrado más 2. ¿sí? A ello le debo multiplicar la derivada de lo que está dentro de u. Entonces dentro de u es esto, x al cuadrado más 2, que en este caso sería 2. X y aquí como la derivada de una constante se me hace cero me quedaría hasta ahí. Luego de esto sí he aplicado la regla de la potencia del producto de la diferencia y con ello de la cadena. Lo que tengo que hacer simplemente es resolver lo que pueda realizar. En este caso, 3 por 2, 6x, me quedaría x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado menos sería 3 por 2, 6 por 2. 12 x por x más 2 al cuadrado puedo dejarlo ahí o también puedo sacar términos semejantes como ustedes pueden ver puedo sacar 6x por x al cuadrado más 2 en donde me indica que me queda x al cuadrado más 2 menos 6x Sí, tendríamos aquí la solución en forma agrupada aquí tenemos eh, adicional a ello, también nos, nos dan un ejemplo en la que podemos aplicar también la regla de la cadena ¿sí? eh, para poder entender vamos a seguir con la solución bueno esta función eh, se la puede hacer mucho más fácil como se la ve pareciera que tuviéramos que aplicar la regla del cociente primero pero lo que podemos hacer es transformar esta esta función que está como fracción en una en una multiplicación es decir 2 6x al cuadrado más 5x más 1 elevado al cuadrado ¿sí? lo que debo hacer simplemente aquí es es una función que como les decía esto viene a ser u vendría a ser 2 por 2 que tenemos aquí vendría a ser 4 6x al cuadrado más 5x más 1 multiplicado por lo que está dentro es decir la derivada de 6x al cuadrado vendría a ser 12x más 5 ¿sí? aquí tenemos esta solución que la podemos dejar en términos ¿sí? y que estaría eh, aplicando todas las reglas antes indicadas esto es todo lo que tenemos en este tema muchas gracias por su atención